Los materiales que voy a usar en esta idea te los dejo como siempre abajo en la descripción del vídeo con enlaces y descuentos por si te interesa conseguir alguno. Y ahora vamos a ver el paso a paso. Lo primero que necesita es un papel de acuarela. Si no tienes puedes sustituirlo por una cartulina blanca. También necesita una acuarela. Yo voy a utilizar estas. Son de un bazar y son súper baratas, así que no hay que gastarse dinero. Si tienes temperas también puedes utilizarla. Voy a hacer un degradado utilizando tres colores, empiezo con el verde oscuro, como ves da brochazos sin ningún misterio. En el centro voy a colocar un azul y en la parte inferior un amarillo. Puedes utilizar los colores que más te gusten, así puedes hacer diferentes modelos como voy a hacer yo. Si en alguna zona queda poco color, puedes añadir más acuarela. Es cuestión de que pruebes hasta que el resultado te guste. Una vez hecho, tienes que dejarlo sacar completamente. Como ahora hace calor, pues tardará muy poco tiempo. Aquí estoy haciendo otro fondo utilizando tres colores. El morado, el rosa y el amarillo, para que veas que se pueden hacer diferentes modelos. Mientras que termino de pintar este fondo te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme por todas ellas. Y si haces alguna de mis manualidades me encantaría verlas. Así que puedes mandarme una foto o etiquetarme en alguna de tus redes. Mientras que se secan los fondos voy a estampar los sellos. Yo voy a utilizar estos diseños con sirenas, con piratas, con astronautas... Pero eso depende de los sellos que tú tengas. Los puedo hacer con los que tengas por casa. Una vez colocado en la base, le paso la tinta y estampo. Como ves, no quedan bien a la primera, así que esta herramienta es genial porque puedes pasarle la tinta todas las veces que quieras hasta que el sello quede perfecto. Y una vez estampados, pues quedan perfectos. Ahora voy a dejar sacar un poco la tinta para empezar a pintar. Yo voy a utilizar como siempre mi rotuladora al alcohol, pero si no tienes puedes utilizar lápices de colores o cera. Siempre te recomiendo que te haga una carta de color para elegir el tono concreto. Voy a empezar pintando la piel de los personajes y voy a utilizar dos tonos, uno clarito y otro oscuro. Primero aplico el claro, después el oscuro y después a través del claro para que se fusionen los colores. Sigo con la luna y voy a hacer el mismo proceso, gris claro, gris oscuro y otra vez el claro. Así se difuminan súper bien los colores. Y como el proceso es todo lo mismo, te voy a dejar con él. Voy a estar pintando a cámara rápida para que el vídeo no se haga demasiado largo. Si tienes cualquier duda, déjamela abajo en los comentarios y yo te respondo. Si el rotulador se sale por algún sitio, un truco que siempre te doy es que utilices este lápiz o rotulador blanco para corregir los errores, así no se nota nada. Y después de un rato, este es el resultado. Yo creo que han quedado muy bonitos. Ahora hay que recortarlo, dejando unos 2 milímetros más o menos de margen. Ahora voy a cortar las tiras de papel que van a ser los marcapáginas. He decidido que tengan unos 5,5 centímetros de ancho. Pero eso lo puedes adaptar a tus necesidades, porque si tus dedos son más grandes o más pequeños, pues puedes adaptarlo. También al libro en el que le vayas a meter. Eso es a gusto del consumidor. Me han salido 5. Ahora voy a estampar una algas marinas utilizando estos sellos y lo voy a hacer con tinta verde. Para guiarme de dónde irá el nuevo sello, pues voy a colocar a la sirena y al pececito. Ya veo la posición y colocaré un banco de peces para estamparlo con tinta azul. El fondo lo puedes hacer como más te guste. Lo estampo una vez y si no me gusta el resultado, otra vez y listo. Así queda perfecto. Ahora voy a pegar la sirena y el pez utilizando silicona fría. Las esquinas superiores las voy a redondear con esta perforadora. Pero esto no es necesario, esto es simplemente por darle este diseño. También las puedes cortar en forma de etiqueta, de pico, como más te guste. Ahora con rotulador blanco voy a hacerle las burbujas del más, haciendo estos puntitos. Si no tienes rotulador blanco puedes utilizar por ejemplo Tipex. No sé si se llama en tu país Tipex, aquí en España es Tipex, corrector blanco este cuando te equivocas con el boli y lo tapas. Una vez terminadas las burbujas queda así. Ahora voy a hacer una forma de cartulina con esta perforadora. Irá colocada aquí. Pero como quiero que sea un regalo personalizado voy a estampar la inicial del nombre de la niña a la que se lo voy a regalar, que es una C. Coloco la C en la base, la pego, le pongo tinta y estampo. ¿Ves? Queda perfecta. Ahora la voy a pegar aquí. Y así queda. Para evitar que el vídeo se haga muy largo pues ya he hecho los otros dos modelos. He hecho este de la sirena. El del astronauta. En el fondo le he puesto alguna estrellita y aquí he puesto doblo musical con una corchea. Y el tercero que es el pirata. Donde he colocado el loro, la palmera y todo eso. Lo he plastificado para que queden más resistentes. Y así no se estropeen. Lo puedes dejar así o si quieres le puedes hacer algún agujero. Yo al del pirata le voy a hacer un agujero para colocarle un lacito. Lo voy a hacer aquí. Una vez hecho... Pues le puedes poner un lazo, una cuerda o lo que quieras. Así me ha quedado a mí. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Y déjame un comentario abajo diciendo cuál ha sido tu favorito. ¿El de la sirena? ¿El del astronauta? ¿O el del pirata? Nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. ¡Chao!